Dios te bendiga. Amado. Haz esto porque te hará bien y no voy a entrar en detalle. Debes mantenerte tranquilo, y mostrar esa calma a todo aquel con quien te relaciones. Pues tu tiempo es tuyo. Haz todo con calma, para que disfrutes el momento. Amate. Cuando te molestas o te alteras, dañas tu salud y eso no conviene. Lleva la vida con calma. Habla con las palabras correctas y las pausas adecuadas. Todo se soluciona. Así que cálmate y bájale dos, tres o cuatro al estrés. Porque el estrés es malo para ti. Controla tu mente. Ahora no es tiempo de pensar tontería. Avanza con la paz que Jesucristo nos dejó. Predica esa paz, dando el ejemplo de conducta pacífica. Dios te ama. Síguelo.